Fueron sepultados este domingo bajo fuerte dispositivo de seguridad los restos de Alexis Hernández, muerto a tiros en confuso incidente en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Recordamos que el hecho ocurrió en la Avenida Bienvenido Fuerte Duarte y según un informe de la Policía Nacional, tras las heridas que le provocaron la muerte fueron ocasionadas por Henry Peralta Brito. Hoy familiares del occiso clavan justicia. Yo lo que le pido es que se haga justicia, porque mi hermano nunca se metió con él. Él le dio para los hermanos míos. Para mí era un hombre que era serio, no era delincuente. Estaba trabajando en el ayuntamiento con alegría y a él le dio por los hermanos mío. Yo lo que quiero es justicia, porque los inocentes no pueden pagar por algo que cometió él. Nosotros no somos así, nosotros tenemos otro temperamento. Él hey, sí... Otra forma de ser. Él sí mató a, a, a Lacey. Y yo lo que quiero es justicia. Yo le pido a las autoridades que busquen a Henry, donde quiera que esté, porque él anda aquí en el pueblo. Él no se ha ido para parte, él donde quiera sale. Eh, ha pasado por aquí en carro, cuando llevábamos ayer el entierro. Él pasó en una motora. Eh, yo le pido que por favor que pongan una... más más má atención porque él vive amenazando gente, eh, anoche me dijo que amenazó que es una gente por ahí, no sé, me, dije, y me dijeron me nosotros, él no puede estar Cogiendo a nosotros, que se enteran, que no que él pague, porque nosotros somos como él, que tuvieron problemas y vino a pagar con un inocente, porque si aquí estoy yo que soy madre, y si una ma, un hijo me mata a uno por tal sitio, nadie tiene que ir a tener conmigo. Nosotros no tenemos que tomar represalia con ninguna de su familia de él. Porque nos, eh, la familia de él no ha amastado a ninguno de no, a nosotros. Y él ha cogido con ese muchacho, y usted de ahí nada, simplemente el muchacho lo que era tío de Molieto. Y ya Molleto estaba preso. Él no tenía que tomar represalia con él. ¿Qué? Yo pido justicia. Que sea una justicia que le den lo que le tienen que darle a él. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.